los templos que están por la ciudad aquí al sur de hoy es que vengo manejando porque vamos a rentar unas motitos eléctricas también y les quiero presentar más o menos lo que se ve por esta zona de hecho es en la ciudad donde se ven los eh, globos aerostáticos y vamos a ir mañana a visitarlos eh, porque se veía con la puesta de sol la salida del sol se veía bastante padre y vean aquí están todos los templos de hecho están como que regados por la ciudad por lo que estamos viendo eh, ven ahí enfrente eh, como que están todos así en por todos lados entonces eh, pues cada uno tiene como historias de hecho algunos de los templos nos decían que se pueden escalar entonces lo que hicimos fue rentar esta motocicleta es una motito eléctrica te la rentan aquí por 6.000 no cuánto fue creo que 6.000 uh, kichias y pues ya tienes todo el día de la motito de eléctrica y te vas a visitar ahí todas estas zonas de las, de las pagodas y los templos que hay y la verdad está bastante padre de hecho esta ciudad es donde se hacen los globos eh, aerostáticos y de hecho hoy en la mañana que llegamos a las 5 de la mañana, por ahí empezamos a ver cómo los estaban inflando y se veía padrísimo, pero ya no tuvimos tiempo de ir hoy entonces mañana vamos a ir a, a verlos y les paso por ahí unos videos ya nos pusimos todo el atuendo de Myanmar vean, este se llama el tonji de hecho nos lo regaló un amigo de allá de, de Myanmar y es fácil de ponerse es como en una toalla. Pero, pero bastante padre, y hay de muchos colores. No es tan fácil, ¿eh? Lo más caro que pudimos hacer. <risa> Hola amigos, estamos aquí en la pagoda de Bagan. Eh, la verdad, el lugar está bastante... Es muy mágico, como muy, uh, se ve que hay mucha meditación, de hecho hace rato que entramos ahí a la, a la pagoda, eh, personas nos estaban hablando y un señor nos dio como que un curso express de meditación. Yeah, everyone, some can see the devils. some can see the hell, some can see Jesus, can see anything. Mm. Or the country, or on the politicals. It's mad! Yeah. Yeah. That's, a, that's a good present you give us. <laughs> <laughs> <laughs> the is like a monkey? Yeah. <laughs> I like the monkey, yeah. In the barn. Okay. is yeah. Bye. Bye. Thank we'll you. The word, the, word is, the word is now. Y nos decía, de hecho nos estaba leyendo la mano, y nos decía que cuando meditas eh, ciertas partes de la mano incluso empiezan a cambiar en forma de pagodas y tal, digo, no sé qué tanto ha detrás de eso, pero eh, lo que sí es seguro es que la meditación eh, dice que le ha cambiado la vida, y dice que cuando él estaba en los máximos tiempos de meditación eran casi siete horas al día, entonces eh, dice que ahora ya hace más o menos como media hora, una hora, eh, pero la verdad bastante bien, hay muchos monjes alrededor y en la mañana eh, pues decidimos ir a, a dar la vuelta y conocer todos estos lugares de aquí de Bagán Mañana temprano vamos a ir a la, a la, a la zona donde tienen los, los globos aerostáticos eh, Ha dicho que es una buenísima experiencia, entonces vamos a ir a dar la vuelta ah, he visto que muchas personas tienen diferentes como deseos a Buda y después vienen aquí Hacen el sonido, vean, escucha todo lo que dura. De hecho, por lo que van los monjes, eh, como que les agrada que tengamos los longis, eh, porque es de lo más típico que se tienen por acá en Myanmar. Eh, es como tipo sarón de las mujeres o eh, la valla en el UAE. Y vean, por ejemplo, ahí hay varias personas con los con los longi se llama entonces eh, bueno de inicio es se permite eh, entrar a las pagodas siempre que, siempre que no muestres nada de arriba de hombros y tienes que estar descalzo bueno, hemos estado caminando bastante tiempo y tienes que venir cubierto de las rodillas estamos en la vista de las pagodas y los templos aquí bacán mi hermano está buenísimo de hecho, al fondo hay una como torre eh, donde se ve mejor, pero está cerrado, entonces nos vinimos a una de las pagodas de aquí, está padrísimo, vean esas. nada más que hay muchas en reconstrucción, como esa de allá, que de hecho se ve como que ya está cayéndose del lado derecho, pero bien. Aquí mañana en la mañana vamos a venir a las 5 y media de la mañana porque los huevos aerostáticos van a pasar por allá y por aquí arriba. Muy buenos días, despertando para ir a ver el amanecer. Son las 5 y media de la mañana. Y normalmente hace mucho calor, pero hoy hace bastante frío. Bueno, yo creo porque es temprano. Venga, el de ahí atrás es el hostel, por cierto. Está bastante padre. De hecho, hasta arriba tienen un como rooftop. ahí no sé de ahí porque estamos eliminados. Pero tienen eh, piscina, eh, desayuno incluido. Y pues bastante bien y limpio. venimos a comer a este restaurante aquí en la zona de Bagan y me encontré a unas amigas coreanas y mira ahí tenemos a es your nombre? Arami. Uh, Arami, okay. Uh, ok, And uh, <laughs> Ah, se ponen los gafas. Hey, Tizan, ¿cómo estás? you? Hey, so for hello, have you guys been here? Um, two weeks. Two Probably weeks. Two weeks or about the week. maybe. Yeah. So, it was funny because we were here eating this delicious curry. Which by the way es like a little bit big. <laughs> oh, nice to meet you too, Estamos hey are... aquí en nuestro último día de Bagan. Bueno, no echando el último, pero ya mañana nos vamos en la mañana. Y venimos manejando por esta zona, las calles de aquí. Y eh, pues vean, ya varios días nos hemos encontrado este como tienda de puppets, puppet show, de marionetas. Y vean, las tienen aquí todas colgando. Entonces me, me llamó la atención. Este es un caballo eh, Porque de hecho vimos un show en uno de los restaurantes ahí en Yangon y eh, todo el show es a, es, a, es a través de las marionetas estas y bueno, es como, era como de hecho el show de las marionetas era la historia de Buda eh, como que el príncipe cuando tenía sus vidas contadas y se le parecía el mono que simbolizaba como que el diablo, como que las cosas malas llegamos. Ese es lo del chango. Pero aquí estábamos preguntando si tenían esa marioneta y no la tienen. A ja, pues porque estaba graciosa, Vean este de aquí.